Y tenemos ahora en línea a quien fue el anfitrión, el dueño de casa. Estamos hablando del intendente de Ensenada, Mario Seco. Es un honor saludarlo sí, aquí paramos. en el aire de Radio Estación Sur. ¿Qué tal, Mario? Buen día. Gracias por atendernos. Bien, bueno, gracias. Eh, nada, trabajando. Eh, trabajando con todo, eh, laburando y... Y teniendo buen ritmo, a pesar que ayer nos llovió y teníamos todos preparados para darle durísimo con la flota hoy el cañón al relleno del barrio nuevo, este, compramos un campo, ¿no? Sí. Y entonces le cambiamos el uso del suelo y ahora estamos haciendo el barrio Juan Manuel de Rosa, otro barrio, más de 300 y pico de casas, ¿no? Así que la verdad es que vamos buen ritmo, que el tiempo nos acompaña... El año que viene, muchas familias en Ensenada, estamos construyendo 1.500 esta casas. Eh, muchas familias van a tener donde vivir el resto de su vida, ¿no? Un estado presente, un estado eh, que trabaja para darle estas y Que si, si no, la gente no, no no lograría nunca poder armarse de una casa, más, más teniendo los chicos, que cuesta muchísimo hoy equilibrar un buen sueldo para poder tener un restito. O sea que eso es importante. Así que. La verdad que para eso estar estado, estamos haciendo casas con el, con el gobierno de Alberto, ¿no? Con Alberto Fernández, el presidente, y estamos haciendo casas con el gobierno de, de argentinos, ¿no? Así que la verdad, contento que me ayuden a, a construir y a quien lo creen, ¿no? Mario, buen día. Claudio te saluda. Eh, qué importante eh, poner en valor eh, esos eh, próceres como Rosas, ¿no? Eh, que en su momento fueron proscriptos, fueron en, eh, abatidos por un montón de, de, de gobiernos antipopulares, cada uno en su momento, y hoy, y hoy esto está pasando con Cristina, ¿no? ¿Qué nos podés decir de esta proscripción a la vicepresidenta y, y esta sentencia tan dolorosa, no? Bueno, a ver, la, la sentencia eh, es un mamarracho judicial nunca visto en la Argentina, en la historia. de la Argentina van a ver un mamarracho como esto. Pero, a ver, para que la audiencia entienda, ¿por qué siempre con Cristina? ¿Qué es lo que pasa con Cristina? Eh, es la que alumbra el camino, este es que cuando ella se enciende, genera eso, ¿no? Digo, eh, le gana a los liberales cómodos, eh, tiene una, una, eh, la gente tiene una apreciación que es la única que le garantiza un modelo de vida tranquilo en Cristina, ¿no? Entonces el enamoramiento del pueblo argentino, de gran parte del pueblo argentino, es Cristina, entonces por eso hay que, hay que sacudir la Cristina a ver, lo voy a decir de esta manera pero ocurrió, No, la, la quisieron asesinar, la prescriben la condenan Digo, eh, eh, todas estas cosas que hacen estos tipos, es eh, salvaje puro, no. Digo, es una mafia organizada, que maneja vamos a decir, eh, la economía de este país aumentando cero precios, eh, te, te tiene un montón de medios de comunicación como un monopolio de que, que, que arrancan los programas a la madrugada hasta que, hasta la noche la están matando a Cristina. ¿no? Me parece que Cristina se tuvo que bancar todo esto, esa persecución mediática, esa, esa cuestión continua de, de, de, de, de, de destruirla y, y que vemos, nosotros vemos hoy eh, claramente eh, hacia dónde van no era hacia esto, no hacia lo que pasó, a lo que pudo a lo que pudo ver el pueblo argentino, y que incluso, vamos a decir, en el medio aparece el avioncito de Clarín a lagos escondido sabiendo que este lugar, lo cuestionado que está, no eh, van los, los tipos con una impunidad juntarse todos ahí, como cómo una vez que los descubrieron eh, los, ya, eh, los servicios de inteligencia que ellos mismos tienen, los mandaron al frente, no digo, está claro, vamos a decir, que eh, la situación es grave de este país. No es Cristina, no es candidata y nada más. Porque yo les voy a preguntar, si ¿se, se animan a hacerle de esto a la vicepresidenta de la nación, a la mujer más votada y que tiene más votos, porque es la persona que más votos tiene hoy, los da cualquier cosa, ¿eh? A Macri le saca el doble y le puede ganar al el liberalismo ella sola. Todos los liberales juntos, Bate sabor y todo, todo eso... Todo, todo todo eso, más de su pandilla, a todo ellos le gana Cristina solo. Ahora, hay que destruir eso. El liberalismo no lo puede parar, porque porque este fenómeno que viene de abajo, yo ya lo he visto en otras oportunidades, ¿no? Ese ese grito de Cristina, presidenta, usted cree que lo inventé yo, lo inventó la gente. Claro. La gente que realmente está convencida que la, un, la única persona que puede darle, vamos a decir, un modelo de contención al pueblo argentino y cretina, ¿eh? O bien, pues, ¿eh? Mario, Pablo Antonini, buen día. quería compartir una reflexión que hacíamos más temprano y, y saber tu opinión al respecto. Eh, puntualmente a partir de la estrategia elegida por ella luego de conocida la sentencia, que es un, un discurso donde se dobla apuesta en términos de politizar el debate, no, de desnudar determinados mecanismos, de plantear, bueno, esto funciona así, ahora tenemos un elemento nuevo que son los chats y demás. Eh, relacionándolo con algunos discursos que se han instalado fuertemente, uno ha escuchado mucho que es un error hablar de esos temas que no son los temas que le importan a la gente, que hay que enfocarse en, en la inflación, en la gestión, como una antinomia planteada entre hablar de la justicia, hablar de los medios de comunicación eh, o dedicarse a temas que pudieran ser más amigables en términos electorales. Eh, la vicepresidenta eh, claramente apuntó en la dirección de politizar, de, de insistir con estos ejes. ¿Cuál es tu opinión en relación al debate público? Digo, ¿Hay que ir por ese lado? ¿Hay que eh, llenar... El, el discurso público con estos planteos o, eh, o eso aísla, eso aleja viste que está muy instalado esa, esa discusión. No, no, ¿O no son yo, cosas contradictorias eh, mire, eh, yo siempre fui exitoso porque todo lo arreglé políticamente todo se arregla políticamente es un error pensar que la economía se arregla sin política es un error pensar que la justicia se va a ordenar solo con la justicia. Es un error pensar que los monopolios de la comunicación se van a ordenar solo. Estos tipos cuando te agarran el poder, no te lo largan más. Esta es la realidad. Entonces la verdad que pensar que se auto van a ordenar es una locura. Es una locura, esto se arregla políticamente. Y qué triste que haya compañeros que no lo entiendan así. Qué triste, pero bueno, a ver, qué triste que no entendieron a Cristina, qué triste que, que siempre especularon, eh, porque no es la, la, la, la, la primera vez, ¿no? Eh, yo a veces veo a algunos dirigentes ir a algunos programas de Clarín y, y no ser claro, y cuando le tocan el tema de Cristina, le pegan ahí, vamos a decir, eh, la, la, la, la centurita enseguida empieza para un lado y para el otro, ¿viste? y no se hace cargo de que Cristina y el kirchnerismo le dio cuatro cuatro gobiernos al peronismo, ¿viste? ¿me entendés? Entonces digo, qué feo vamos a decir, especular de esa manera. Cuando nos sirve Cristina, vamos todos con Cristina. Y cuando no nos sirve, nos hacemos lo boludito, ¿me entendés? Y eso es la calentura a veces de una gran parte de nosotros, ¿no? Y, y también de Cristina misma, ¿no? Que la usen y cuando tienen que salir a bancar, todos miraron por, por la carita de la boca, miraron el fallo por televisión, ¿viste? Entonces, duelen a veces esas cosas. ¿Cómo se ordena la Argentina? Eh, eh, eh, hay dos maneras. Uno, ser un calpudo del de, de liberalismo, o por otro lado, acordar con ellos que te dejen vivir, y vos le vas haciendo la segunda, o la otra, lo que hace el kirchnerismo, el kirchnerismo lo enfrenta. El kirchnerismo es la vanguardia de este país, el kirchnerismo lo enfrenta, y lo enfrenta cuando se llevan a nuestros compañeros presos, o cuando en libertad, cuando no somos gobierno, o cuando somos gobierno. Entonces lo que tiene que estar claro es cómo arreglar esta Argentina con política, con política. No hay nadie que no arregle un distrito, una gobernación, o una presidencia, si no toma decisiones políticas. Y la verdad que, miren, ¿saben por qué nosotros en el Senado dimos vuelta a una ciudad y cambió, que fue lo peor de la provincia de Buenos Aires, lejos, el escándalo más grande era el Senado, ¿y por qué lo dimos vuelta? Yo creo que están entre las 10 ciudades que más crecen. ¿Saben por qué? Por decisiones políticas. Entonces cuando a la gente le quieren hacer creer que la política es mala. No, la política es la ordenadora o también la que destruye todo, ¿no? Y, y para mí eso es lo que cuando ven a Cristina, la ven una persona que decide políticamente el grupo de los argentinos, ¿no? Y eso... Está claro que encontrarse no puede nadie, ¿no? Mario, eh, te agradecemos mucho por la comunicación y será hasta la próxima vez. Hasta luego, gracias. Mario Seco, gracias. intendente de Ensenada, pasaba así por el aire de Re Sábado.